Claro que pasa, no te quedes callar. Respeta menos, es un regalo Una que no te haya adaptado Educado Sexo sin respeto no es sexo, ¿a qué jugamos? La intimidad es un derecho reservado Siendo observado Por ojos que no quieren que bailemos De noche abrazados, vivo atrapado Entre muros, llaves y candados Quiero entrar, pero estar cerrado Quiero ser tipo, pero estoy marcado Las mujeres y ¿qué nos da? Claro que pasa, no te quedes callado Tienes la llave en la mano Abre puertas, no me dejes cerrar de No me a Claro que pasa, no te quedes callado Respetame, el sexo es un regalo nadie libre, no me dejes adaptado No apagues la luz, enciéndela No te pongas la venda, quítatela No ocultes mi sexualidad En vez de olvidarla. la rebuja, ¿Quién sabe lo que puede pasar? Enséñame placer sin hablar Quiero estar contigo a solas sin pensar que quien me pueda mirar Nada que callar, mucho que decir Mucho que aprender, todo por vivir Nada que callar, mucho que sentir Mucho por ver y mucho por lo que seguir Estamos aquí No mires a otro lado Y déjame salir Un regalo Nadie dice nombre ha dado, Derecho a conocer mi cuerpo Derecho a enseñar Derecho al placer que produce moverlo Mejor hablar primero que luego curar. Educación es familia, colegio, entorno mismo ritmo La sexualidad es un valor y no un peligro Desarrollarse es algo positivo El sexo es algo necesario ¿Quién eres para negármelo? Míramelo, míralo, míralo Desnudos a solas, habitación para vos Déjame espacio sé yo entre la multitud No me entiendo Las niñas más de y los niños de azul cool. Intentan ser feliz Pero sé tú cool. No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Tiene la llave en la mano Abre para, no me dejes cerrado No mires a otro lado Claro que pasa, no te quedes callado Respetame, el es un regalo No mires a otro lado No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado respétame, el sexo es un regalo No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado Tiene la llave en la mano, abre puertas, no me dejes de lado No mires a otro lado, claro que pasa, no te quedes callado respétame, el sexo es un regalo Naki, no me tengas hasta